¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy me da mucho gusto recibir a... Híjole, ¿presumo o no presumo? Sí, ¿Puedo que... presumir? A mi amigo o sea, a Ale primero, primero, Erika. Así es. Qué gusto verte, mi querida Bienvenido. Erika. Bienvenido. Muy contento de estar aquí contigo con todo tu auditorio tan visto y sobre todo que la gente disfruta mucho porque nos envía siempre todas las ligas y uh -huh. llegan en buen momento porque ya no tú tienes que ver otras cosas porque tienes que concentrarte y esas cosas te concentras, te uh -huh. diviertes y la pasas bien. Ya, bueno, a mí me encanta eh, el, el sentido del humor y el sentido de la vida que tiene Alex Cañedo, porque siempre tienes la frase idónea y bueno, cada vez que lo veo me da una frase nueva, porque hay quienes ya tienen su frasecita y ya dices, Ay, ya sé con qué me va a saludar No, Alex siempre está innovando, está sacando hasta nuevas frases y siempre tiene un mensaje nuevo de un aprendizaje nuevo. Sí. Y que, eso es valiosísimo. Hay que aprender todo. Mira, le platicaba con mis hijos, mi esposa otra vez, que alguien decía que les había hecho algo mal. Dice, si alguien te haga alguna cosa mal, posiblemente esté pasando un mal día. No lo juzgues. Pero si te lo hace una o dos veces más, siento sí, mejor retírate. Qué, ¿Qué edad tiene tu hija? No, yo se lo dije a mi hija. Mi hija ¡Ah, tiene, tú! No ¿Alguien pensé que a tu hija, no, a ti? Yo dije. Dije. ¡Oh, wow! No, yo se lo dije a mi hija, porque muchas veces... Vas caminando a un amigo del colegio, le preguntas algo del trabajo y te contestan feo. Sí. Tú dices, ay, ya te sientes como que... Pero a lo mejor no sabes lo que trae cargando ese día. Es las cierto. Las personas, sí. qué, qué emociones traen. Y la clave es saber de que si te vuelve a hacer eso tres, cuatro veces, pues mejor aléjate porque no, la vida no es para estar con toxinas, sino para estar con vidas alegres, Claro. Oye Ale, pero ¿qué pasa cuando esa persona que te contesta así... O está en tu familia o está en tu centro de trabajo. Sí, eso es complicado, Cómo no, te alejas, es muy difícil. No hay eh. forma. No hay forma, y hay gente que, como digo, que le duele vivir, no le gusta que los demás vivan bien, entonces generan mm. esa animadversión mm -hmm. tan profunda y tan ruda, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacerle esto, Ale? Sobre todo tú, que eres en este momento Secretario de Economía y de Turismo del Ayuntamiento de Puebla, es un súper puestazo, y hablando no en el sentido de que te estoy echando guayabazos, sale, sino en el sentido de la responsabilidad, que es esto. ¿Cómo es para un secretario tratar a todo tipo de personas? No nada más que trabajen contigo, sino también empresarios, ¿no? comerciantes, bueno, un montón de gente con el que tratas. ¿Cómo le haces para sortear esto, por ejemplo? Pues mira, no tomarlo personal, entender que cada quien que te busca, te busca por una necesidad tratar de resolverla y no engancharte, sino tomarlo como una experiencia. Yo, mi vida anterior al trabajar en el gobierno era gente de viajes. Yo estaba en el trabajo de vender ilusiones, el arte de vender viajes, el arte de vender ilusiones y trataba con muchísimos tipos de clientes y muchísimas actividades y acciones y molestias. Había personas que nunca se quejaban de nada y otras se quejaban desde que el asiento del avión no se movía y te hablaban del avión para decirte que el asiento no se movía. No me digas eso. o que este, cambiaron el equipo y no les dieron el asiento original entonces lo que vas haciendo te vas volviendo un poco eh, concentrado en que tratar de evitar eso tengo una frase también que sí si la repito mucho que es si te lo piden ya es tarde esa me encanta anticipate totalmente continuamente para que lo que te pasa hoy no te vuelva a pasar entonces tenemos muchas acciones de la vida cotidiana que no tenemos que tomarla personal ...a veces sí te molestas, te enojas... ...pero es mejor tratar de contenerte... ...porque también... ...si te puedes contener a ti mismo... ...puedes controlar todo lo demás... ...aún teniendo poder... ...el poder de un secretario en tu caso... ...sí, pero el poder es efímero... ...entonces es mejor saber utilizarlo para el bien... ...si crees que el poder va a ser para siempre... ...es como aquel que va siempre... ...en un coche granotote... ...y cree que todos le van a hacer lo que sea... ...porque no va a pasar nada... ...y en un momento que quieres... ...te bajas vuelve vuelves peatón... lo mismo que pasa con un puesto... ...te bajas del coche... ...te vuelves petón, ...te vuelves vulnerable... ...y es mejor sentirte vulnerable siempre... ...para evitar hacer el daño a los demás... ...claro... ...cierto... ...oye Ale... Eh, ...fuiste de los pocos secretarios... ...que salió ileso del cabildo... ...es decir... Eh, bueno, sobre todo lo, los críticos, los regidores de la oposición, en este caso Morena, por lo regular, son quienes están como más puntillosos, criticando y, y está bien porque es su chamba. Es ¿no? el trabajo de todos. Es, es el, el trabajo de todos, pero sobre todo la oposición entrando a la política. no Y bueno, fue la oposición quien dijo en este estudio, a ver, de los rescatables del ayuntamiento, quienes hacen bien su trabajo, son dos secretarios. Uno eres tú y el otro era Matías eh, Rivero, que es el de bienestar. De, de bienestar, secretario de Bienestar bueno, y amigo. Participación Ciudadana. Y yo dije, wow dicen, no, no, ale mi respeto. Así dijeron, ni más ni menos. Pues, no, pues muchas gracias ¿Qué hiciste? Pues mira, cumplí con la obligación que tenemos que hacer cada día. Es, vamos a pensar, siempre he platicado contigo de aviones. Tú eres la, el piloto de un avión. Tienes que despegar el avión, cumplir todo. Tú llevas la vida de 400 personas a bordo. Un error de cálculo, un error de conocimiento, o una desidia, o qué decir, confiarte, lo llaman los americanos el exceso de confianza, te puede acabar a ti mismo. Entonces, ¿para qué le haces? Entonces, número uno, concentrarte. Uh -huh. Saber hacer que lo que tienes que hacer lo tienes que hacer bien. Luego, anticiparte. Siempre buscar qué puedes adelantarte. Y estar previsto también de que te puede llegar sorpresas. Yo digo conejos, de repente digo a la oficina, ¿ahora qué nos pasó? Porque nos salieron cosas que no esperábamos. Entonces hay que tratar de reaccionar rápidamente. Otra, hacer y mantener. Hay que mantener las cosas. Y otra, más importante, no dejar nada al azar. Uh -huh. Luego a veces dejamos al azar a ver qué pasa. Y tomar decisiones. Entonces cuando tomas esas cinco cosas y te concentras como si fueras a viajar en un piloto de avión. Un piloto de avión se sienta, ve y se preocupa para ver hacia adelante, no tiene espejo retrovisor para ver qué pasó atrás, sino que sabe que le dejaron un equipo arreglado, y tiene que despegar, y que tiene que evitar que haya una montaña enfrente, o que haya un cambio de, de, de movimientos en las nubes, y con el aire que te caga una, una bajada, y que tienes que saber en, cómo va a ser la ruta, si no hay tormentas, o desviarte, cómo llegar a la ciudad, pero concentrado. Uh -huh. Es tu trabajo. Entonces, si tienes un trabajo, uh -huh. tienes que concentrarte a hacerlo. Uh -huh. A lo mejor el vuelo no va a ser el más padre para todos, a lo mejor gente que le da vino a volar, va a decir, no, el piloto fue malísimo porque hubo brin estuvo brincando mucho, parecía que iba a carretera sin, con, este con muchos baches. No, no, no todo el mundo va a quedar bien, pero por lo menos que tu obligación sea cumplir con lo que te toca, llegar uh -huh. a otro aeropuerto. De acuerdo. ¿Y cómo es esto, cómo es para un piloto de un avión eh, eh, tratar de todos estos puntos que comentaste de que es concentrarse, anticiparse, no tener eh, eh, velocidad de reacción, en fin. ¿Cómo es todo esto? Más un agregado que es brutal y es enorme y es un monstruo de siete cabezas que es la política. Porque todo mundo está pensando en el 24 y todo el mundo está esperando del alcalde, de Eduardo Rivera, que sea un estupendo alcalde ¿eh? y además un buen gallo para el 24 para la gubernatura, esto no es un secreto, eso es, o sea todo el mundo ya lo dice abiertamente, el alcalde también ya lo dijo en su informe, que él pues va a dejar esto, ¿no? en manos de los ciudadanos y de Dios, ya, ya lo dijo, pero de que está latente ahí está latente ¿cómo es este, este factor? este monstruo de siete cabezas, con todo esto que tú estás viendo, porque eres el secretario de economía. Sí, es una actividad netamente también políticas al secretario, el que diga que es político y es técnico nada más, pues realmente no se ha dado cuenta, todos los ciudadanos son políticos, sí, todos, claro. que sean partidistas o son partidistas es diferente, que participen activamente, pero una señora que sea la líder de una comunidad pequeña, de una junta de vecinos, el grupo de amigos que va a jugar todos los viernes fútbol o boliche, ...también hacen política porque quieren ver dónde juegan mejor... ...se mueven, qué beneficios tienen... ...entonces la política está rodeada toda... ...cómo la aplicas, cómo la haces... ...y cómo te desenvuelves y cómo uh -huh. te afecta... Uh -huh. ...y si ves por el bien común te va, te va a solucionar... ...pero nunca buscando afectar a otro... ...porque tú mismo te puedes afectar... Claro. ...entonces ¿qué pasa si estamos envueltos en una situación política? ...mi actividad es totalmente técnica... ...pero estoy en un mundo que la política lo llama todo... Y lo que he hecho es pues primero no hablar mal de nadie, no meterme en temas que no me corresponda y saber decir lo más que pueda, a lo mejor lo no lo he dicho, cuando no puedo hacer algo, decir lo que no puedo. A veces nos da miedo decir que no podemos hacer algo o que no conocemos algo. Entonces, el trabajo tiene que ser así. Ahora, hay actividades mucho más políticas que otras, pero sí, no podemos decir lo que estamos en el gobierno que somos totalmente apolíticos, porque sería un error, sería negar la existencia misma de la persona con la que está trabajando. Claro, ok. Entonces lo que te hay que hacer es no creértela tampoco, este, ni lo malo ni lo bueno. Ajá. Ni que te digan que eres muy malo o que hiciste algo que te pueda afectar. Ni tampoco lo muy bueno que te haga perder el piso y crees que todo el mundo está a tus órdenes. Uh -huh. Tú tienes, Yo a veces me presento curiosamente que dicen en reuniones, soy la ayudante general. Porque trato de ayudar a todo y, y la reunión en mi oficina, yo tengo un, un letrero que dice... Si la puerta está abierta, pasa sin anunciarte y todos tienen la posibilidad de pasar. Si alguno que trae conmigo. Miras, sí, así está tu puerta. Así cuesta, está mi puerta. Ah. A ver, voy a ir. A ver Te voy si a enseñar una foto ahorita. A ver. Y Mucha gente <risa> no lo cree, pero es que no, no, no, no hace el esfuerzo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si está la puerta abierta, pasa sin anunciarte. Ok. Perfecto. Y ya, con eso la gente tiene capacidad de entrar, porque con eso le abres la confianza. Algunos les a trabajo. Algunos les da miedo porque dicen, puede ser pura propaganda, puro, puro rollo. Y algunos están acostumbrados a otro tipo de, de, de movimiento en el que han estado. Y también lo que sí les pido a todos es que haya mucho orden. Uh -huh. Mucho orden, mucho orden. Cuenta que cuidemos el orden. El presidente municipal de Eduardo Rivera nos ha pedido mucho. Hagamos las cosas con orden. Cuidemos el orden. Cuide el orden te cuidará a ti. Uh -huh. sí. hagamos bien las cosas siempre. Y tengamos tiempo también para, para pensar. Muchas veces el día a día nos quita la estrategia. Y eso es lo que está mal, porque puedes ser como un hamster que está en una pecera. ...es sí, si eres el hamster más rápido de lo es. Sí, le estás dando ahí, dando, pero dando, estás pero, dando... Pero no llegas a ningún sí, lado. Al claro. menos por lo menos que produzcas energía, ¿no? Ándale. Por lo menos una pila... Pero eso no debe ser. Entonces, hay muchas actividades, ¿no? Entonces, somos un ente político, sí, trabajar en el gobierno que hay relaciones internas que tienes que manejar, tienes que saber, que hay cuates que lo hacen mucho mejor que yo, que tienen a lo mejor previsiones, que interpretan más las acciones de terceros. Pero bueno, mientras tú te mantengas en un pasillo, como lo llaman el pasillo estrecho, donde tú vas a pasar en medio de todo lo que pasa, y si no te vas a ningún lado y te mantienes en ese pasillo, vas a lograr pasar a otra parte. De acuerdo. Ale, ¿cómo es...? La economía de esta ciudad. Vamos a hablar un poquito de números. De números. De, eh, es obviamente... Muy interesante. De hecho, un trabajo. Primero llegamos, yo dije al presidente en la transición cuando me invitó a ser secretario de economía y me dijo también turismo. Yo entré como regidor, fui parte de la planilla y uh -huh. estando ahí me, me pidió que trabajara con él en la transición y fue, fui parte de este proyecto que él está encabezando. Y tenemos las tres R's, así los hicimos. Lo, lo cuando tu computadora se para, se sí, para llegas un día en la mañana y no arranca y te empiezas a, a, a, a, a sufrir a sudar frío, ¿qué haces primero? volver pues, a ver si está conectada la reinicias, entonces primero cualquier economía hay que reiniciarla, después recuperar ¿qué archivos se cerraron? ¿qué archivos están mal? y ya que está eso, arrancarla entonces hicimos un modelo muy claro basado en eso, en la que pensamos ¿qué se va a hacer? y en conjunto con otras áreas tenemos tasa cero Es decir, ¿qué negocios están funcionando? ¿y cuáles van a abrir? que le cobremos lo mínimo para que puedan trabajar Apertura, eh, de aviso de apertura, licencia de funcionamiento, y bomberos y protección civil. Algunos rubros de menos de 100 metros cuadrados, con sigilos muy especializados, que no tengan alcohol y tengan tampoco el uso de solventes, entran acá. Entonces, ahí va el primer bloque, clase cero. El segundo, con desarrollo urbano que lleva mi amigo Felipe Velázquez. Apertura de la palabra. Y puede entrar muy fácil, apertura de la palabra, puede apuntar en X y puedes abrir un código QR. ...que vas a tenerlo en tu negocio... ...de menos de 100 metros cuadrados... ...para poder tú... ...hacer tus trámites... ...y ya estás vendiendo... ...vamos a pensar que vendes vasos... ...ya te llegó tu dotación de vasos... ...ya tienes tu local... ...pero ching... ...no hiciste tu trámite... ...no, no vas a pagar primero... ...entonces esos 3 mil pesos... ...que te pueden costar... ...vas a comprar más vasos... ...que quieres ser los trámites para abrir... ...apertura la palabra... ...que requieres uno... ...crédito contigo... ...25 mil pesos... ...que pueden parecer pocos... ...pero para muchos emprendedores... ...pueden ser mucho... ...en la que el gobierno municipal paga el, los intereses hasta por un año y tú pagas la parte que te toca del crédito. Porque si lo das a fondo perdido, la gente está acostumbrada a... Ay, mejor me lo hagas en los 15 años. Real. Y pasan cosas, ¿no? Sí. Y si lo pones. Y luego también cursos para que la gente sepa administrar. Que entra un dinero y ese dinero es para ti, es para tu negocio y después se va a generar para ti. Entonces, ese es bloque completo, apertura de la palabra, tasa cero, eh, capacitación, crédito contigo que se haga todo un eh, podemos llamarle medio ambiente positivo para que las empresas crean y vamos a poner un ejemplo eh, tienes un negocio muy claro que eh, dimos 950 créditos esos 950 créditos equivalen a 950 negocios si cada negocio tiene cuatro personas trabajando ahí son casi cuatro mil personas abrir un negocio de cuatro mil personas te puedes tardar fácilmente hasta dos o tres años y aquí abrimos en un año un negocio de 4.000 personas. Luego abrimos también Apertura de la Palabra. Fueron casi 300 de Apertura de la Palabra. Este, aquí tengo el dato exacto, porque no vamos a dar los números. Sí, son 273 de Apertura de la Palabra, casi 300. Por 4, 4.200, como si hubiera abierto un negocio en menos de tres uh -huh. meses. Luego grito Contigo también. Luego tenemos el marzo de descuento para poblarnos. Entonces, me decían en la comparecencia: ¿Qué actividades tienes para eva, eva, evitar la, la inflación? La inflación que en 22 años no habíamos tenido, que muchos jóvenes no habían vivido, no saben lo que es inflación. Yo nací en años 66, tengo 56 años. Yo, en los 80, me acuerdo que iba al supermercado y en la caja te decían: pues, La cosa de allá, cuando regreses, vamos a ver cuánto vale, porque subían los precios de una manera impresionante: 150%. La gente no estaba acostumbrada al incremento de precios. Entonces, con Marte Descuento para Poblanos. ...hacemos que la gente tenga beneficios y compre día Entonces, es la parte que estamos manejando... ...además de que logramos hacer el festín poblano... ...donde aquellos vendedores, emprendedores... ...que tienen artesanías, comida, dulces, ropa... ...que están en las juntas auxiliares... ...que no tienen lugar para vender... ...los trajimos al Centro Histórico de Puebla... ...al Carne y el Paso Bravo... ...para tener un fin de semana para vender. Otro modelo económico de reactivación. Luego tenemos... ...la regularización del tasa cero... ...fueron 852 negocios... ...fueron la creación... De acuerdo a lo que tenemos con las inversiones que se hicieron de promesas de inversión, e inversiones hechas durante ese periodo, que es gente que viene y voy a invertir en cualquier tipo de negocios, son 79 grandes empresas que van a invertir 9.031 millones de pesos. Solo hay una en el norte de la ciudad que va a invertir 2.500 millones de pesos en la creación del primer parque, ecoparque, que es un parque... De, como de negocios, como centro comercial y un parque industrial al mismo tiempo, en la zona donde estaba la Ciénaga ¿te acuerdas? Ese lugar donde los sí, coches claro, ahí claro. está por allá Entonces, esa es la parte que queremos hacer, hacer acciones muy concretas que incidan en la economía microeconomía, porque la economía te recordará que es micro y macro la macro es lo que manejan el país la federación maneja lo macro maneja las tasas de interés maneja el circulante, maneja las políticas monetarias, los créditos pero los municipios podemos apoyarnos también en las decisiones que toma el Estado que tenemos una cercanía con la Secretaría de Economía con Olivia Salomón con Marta Ornelas en la Secretaría de Turismo con Sergio Vergara en Cultura y ellos son los que generan todos los proyectos grandes toda la promoción grande y nosotros como municipios y todos los del Estado tenemos que aprovechar esas ventajas para poder hacerlo porque la empresa grande eh, la trae el Estado pero el Estado cuando se pone en el municipio quien hace la talacha para poder darle todos los permisos todos en el municipio es un trabajo coordinado ...pero gracias al esfuerzo en conjunto... ...ellos traen y consiguen por las relaciones que tienen... ...por la fuerza que tiene el Estado... ...al igual que en turismo la promoción... ...ellos tienen capacidad de hacer la promoción a nivel nacional e internacional... ...ellos nos mandan los turistas... ...y los municipios son los que atienden a los turistas... ...entonces es una sinergia muy interesante... ...y muy completa. Eh, se ha comentado mucho de que... Eh, ...en la capital... ...pues eh, no solo eh, ...estaba como en esta computadora que dices... ...que así como pasmada no solo por la pandemia ¿no? por una situación global, mundial ¿no? sino eh, eh, también por esta eh, repito, sinergia vamos a utilizar esa palabra que, que eh, su, sufrimos todos los poblanos por la pasada administración con ciertas características pues, que fueron muy distintas ¿no? entonces eh, eh, vaya, son varios renglones que, que, que fueron dramáticos para esta, esta ciudad y que pegó, por supuesto, que en la economía. Entonces, tú recibes esto eh, en tu experiencia que, que ya tienes, eh, hablando de, de, de economía de iniciativa privada en el servicio público, ¿cómo puedes catalogar que recibiste esta, esta ciudad? Sobre todo porque ya pasó un año, o sea, a lo mejor al principio tenías cierta idea, pero ya ahorita que pasó un año, ¿cómo crees que realmente están las condiciones de la ciudad? Digamos, en comparación con otras ciudades de México, para no irnos tan dramáticos. Mira, hemos, hemos estado mejorando. Ya teníamos alguna situación que hay que tomar en cuenta, la pandemia, como bien dices, y los formatos de trabajo. Nosotros recibimos una ciudad que tenía hambre de seguir ya creciendo, de arrancar, así como caballo en, en el uh -huh. hipódromo, que está ya a punto uh -huh. de arrancar. Y tuvimos la, la, la fortuna de tener... A programas como ese de crédito contigo apertura de la palabra tasa cero que le dan oportunidad a dos empresarios y los pequeños eh, negocios, porque empresarios son todos iguales hay, no hay grandes, medianos y pequeños empresarios son grandes empresarios con medianas pequeñas, medianas, chiquititas y microempresas que es diferente, el trato tiene que ser muy cercano con todos ellos, y tuvimos mucha sinergia con, con todo lo que el gobierno del estado estaba haciendo también de promoción, ellos tenían ya un tiempo encarregados entonces, fuimos recolectando todo lo que ellos nos estaban apoyando para poder hacerlo. Y cuando llegan a los municipios, que es obligación de los municipios atenderlos para las licencias de funcionamiento, los permisos, para toda la tramitología, hacerlo de la mejor manera posible, porque sería muy malo que se consiga algo muy bueno y luego nosotros no le damos el seguimiento tan importante. Entonces, son muchas acciones. Y luego viene la parte de turismo, donde eh, te, estamos muy contentos porque celebramos el décimo aniversario de Noche de Museos, un programa que es ya de la sociedad, se creó el gobierno de Eduardo Rivera, pero ya no es un programa que le pertenezca a alguien, sino ya lo adquirió la sociedad y en el que participan fuertemente museos de Puebla, del gobierno del Estado, con mucho entusiasmo con Sergio Vergara, participan museos privados de universidades, participan museos también de fundaciones y logramos que los recintos se llenen. Tenemos más de 2 millones de visitantes anoche de museos en los 10 años, este año estamos pasando ya los doscientos y mil y más, más que corriendo siempre a ver un museo diferente porque el museo depende de tu estado de ánimo la edad que tengas y las gradas que ver y las exposiciones que haya y el siguiente los invito a todos, el 29 de octubre tenemos noche de museos en el marco de las fiestas del Día de Muertos, que además tendremos el corredor de ofrendas y otra cosa vamos a ver muchas actividades que los invito a que entren en el portal Puebla Ah no, no es Puebla, me equivoqué no sé de memoria y lo quise decir mal, es se llama visita puebla .puebla Capital .gov.mx o a Ciudad Patrimonio, que es en Facebook, o visita Puebla en Twitter y en Instagram. Ya encontrarán todas las actividades que tenemos para esta noche de museos, corredor ofrendas, para que si tienen que quedarse en Puebla a recibir algún invitado, algún amigo, quieren disfrutarlo, Erika, a lo mejor te quieres pasar aquí, tomar tu molito de caderas, ¿cuántos uh -huh. llevas? Ni uno, eso ya dieta. No, pues, ya te toca disfrutar la dieta. <risa> sí, ya. Que <risa> todo el auditorio invita aquí. Que levante la mano e invite a mi amiga Erika a comer un mole de caderas. Ok, estoy dispuesta a romper la dieta si alguien me invita. Yo el chile en nogada me comí 15 esta temporada. Wow. Y mole de caderas llevo uno y medio porque no soy tan fan del mole de caderas. Ajá, ajá. Hay sabores que a veces no. porque así nacimos, no digerimos, ¿no? No, no, pero el chile en nogada. A mí cuando me dicen que no es el chile en nogada, yo lo respeto porque hay otros que nos cuesta trabajo a veces probar. Pero bueno, vamos muy contentos. Se vendieron muchos chiles en nogada apoyamos también a producciones audiovisuales Erika, es decir, vienen a firmar documentales, comerciales de todo y eso también lo apoyamos también, estamos apoyando visitantes en los programas de Martes de Patrimonio que es algo increíble, ¿no? 982 estudiantes de juntas auxiliares que no tienen la oportunidad de venir al centro más que a ver los traemos de allá, los acercamos al centro histórico y damos de entrada a los museos, a los recorridos turísticos y los vuelven los mejores turistas de la ciudad ¡Guau! Wow. Oye, ¿y qué es lo que qué es lo que viene, Ale? Ahorita ya nos dijiste cómo recibiste eh, sí. la ciudad, que, que, bueno, están chambeando, ya nos comentaste todos los programas, algunos han tenido, la mayoría, excelentes resultados. Esta de Noche de Museos me encanta Es un porque, gran programa. Claro, porque tiene 10 años que ya los poblanos ya lo... lo no, no, es un programa de quien no ya ya cuando hay Noche de Museos... Y ya, ya sí. es natural y es cuando algo Capaz, de eso sí. se queda en la mente de los poblanos sí. y que los poblanos lo utilizan y que todos confluyen. Pero sí. es importante que la, que la participación fundamental siempre aquí del gobierno del sí, Estado... que lo continúe. Que lo continúe y que, claro. tiene, que tiene ellos, son el lente con mayor cantidad de museos y eso hace que funcione muy bien todo. ¿Qué? Igual el Museo Amparo, el Museo eh, también de los de la, de la Universidad, el, el Alfeñique que es increíble, el Museo Bello, tenemos... Grandes maravillas y eso nos permite disfrutarlo, ¿no? Oye, a ver, eh, Fabián Pastrana nos comenta: ¿algún mole de carreras que recomiende, secretario? Ay, Fabián, ¿cómo estás? Es una pregunta difícil, ¿eh? <risa> Fabián, ¿por qué? Mira, si digo uno, el otro va a decir que por qué dije el otro. No, pero, no, pero sí tienes que recomendar pero, algo. Pero si a empiezo ver. a decir que en un mural donde, hay, donde se burla a la gente, que es el burladero, que eh, de cuenta también hay un mural en el centro y también un lugar que, que se llama. Es una casa y hay una reina, ahí puede ser. Ok, ahí puede ser. Ya ver, está, ya está. A ver quién, si le entendió, quien entendió, entendió, quien no entendió, Ajá. que pregunte en otro lado, ¿no es cierto? Dice. Saludos, Fabián Amaya eh, Chacel dice, buenas tardes, secretario. Habrá festivales internacionales en Puebla pronto. Sí, bueno, están los festivales internacionales que organiza la Secretaría de Cultura del Estado y también el próximo semana inicia el festival. La muerte es un sueño que organiza el Instituto Municipal de Arte y Cultura que lleva mi compañero y amigo Fabián Valdivia. Ajá. Toda la información también está en las redes del ayuntamiento Ajá. y es un programa que ya tiene más de 15 años este festival de música, de arte y cultura. Es un festival internacional, vale mucho la pena. La muerte es un sueño que empieza el 23 y termina como por el 6 de noviembre. Es que esa fecha es buen rico, ¿no? Hay gente que le gusta más que la Navidad. Sí. Ajá. A mí me encantan las dos. O sea, del año, de todo. Es que claro. Bueno, aquí la diferencia es que no hay regalos. Entonces no hay materialismo histórico. No, ¿cómo no? Bueno, ahorita con esta onda ecléctica de que no, de que es este dulce o truco. Pues también, ¿no? También tenemos así como... No, la pasamos bien, los colores son colores, así como sí, claro. como el color de tu pelo, ¿no? Tú tienes el pelo, el pelo ahorita color temporada de otoño. Ajá, exacto. Es la temporada de otoño, pero yo lo uso todo el año. Todo el año. Todo yo el también, año. mira, yo uso el mismo todo el año también. Eso es lo bueno. Dice Amaya, vuelve, te vuelve a preguntar. Bueno, no es pregunta, te está diciendo, extrañamos muchos los FIP. En Puebla. Ese Festival Internacional de Puebla, ese fue una época, no sé si lo vayan a volver a hacer, son eventos muy importantes, pero cada, cada etapa tiene su propio proyecto y sería cosa de ver con las áreas correspondientes si lo van a llegar a hacer, no, no nos toca a nosotros verlo. De acuerdo. Laura Cruz, eh, Marco Antonio Ponce de León nos está viendo, eh, Briseida Bello Gutiérrez, saludos, Briseida, de allá a la Sierra. ¿A la, la Sierra Norte? ¿Dónde sí, vive Claro. Este, ¿en dónde? En Hijo de Guaquechula, ¿En dónde? ¿En dónde? ¿de en Guaquechula dónde? Guaquechula es aquí, cerquita es aquí de Atlixco. No, no, es más para arriba, más para arriba. Aquí. Un poquito. Es que está ahorita en la Sierra de Puebla, es de chipi. Es, ajá, tu, ella es... Tu es con Frito, con ajá. una chimenea prendida, leyendo uh. un libro. Oye, pancando. claro. Oye, un chocolatito y hablando de las ofrendas y, y todo cosas. eso, o sea, un, un, un trozo de. Hablando con amigos, con gente que te haga claro. sentir bien. Esa es, es la vida. ¿Para qué inventas otra cosa? Exactamente. Ve la vida, no la ves por televisión. ¿no? Así es, así es. Buen punto. Dice eh, Laura Cruz. Dice, saludos al estudio. Y necesitamos más servidores públicos de esta calidad. Amonos. Gracias, Laura. ¿eh? Gracias. No, Gracias. pues es que la vara ya está alta, eh. Ya la dejaste tú alta. Pues mira, hay que hacer las cosas bien, saber que esto es temporal siempre, y que alguien puede llegar a hacer mejor las cosas que tú, siempre. Y tratar a la gente como te gustaría que te trataran. Claro. Y siempre decir un sí a la primera. Porque el, cuando alguien, un servidor público llega y le pregunta a alguien, Ay. déjame ver, sí, voy sí. a investigar, cuando sí, el sí, sí para darlo, pero estás el importante para demostrar poder, realmente estás confundido, tienes que decir el sí. Igual en cualquier negocio. Que son cosas rutinarias, que no va a pasar nada, no se va a acabar el negocio. Si te piden algo que ya no está en un hotel, porque cierran el coffee break, el coffee a las 10 de la noche son 10.05 y le pides, no señor, ya cerramos. Si el señor Ay, viene con un niño sí. chiquito muerto de sed, tiene un vaso de agua, claro, Es un no. sentido común. Sí, claro. Y si un jefe te regaña por eso, cállate de trabajo, porque ese jefe no es buen jefe. Claro, por supuesto. Ale, ¿qué viene? ¿Qué viene para la Secretaría de Economía para. ¿El Bien. próximo año el o para el, el final del 2024? Mira, para el próximo año, porque tenemos que vivir al día, como los alcohólicos anónimos, este. el, el hoy, <risa> solo por hoy, yo he tenido sí. oportunidad de trabajar, y hay que vivir el día, el momento, sí. este, disfrutarlo, tenemos muchas cosas interesantes, por ejemplo, los créditos contigo vamos a aumentarlos, el presidente ya lo anunció en su informe, por eso lo puedo decir públicamente, en lugar de ser los 950 que se dieron de 25 mil pesos, van a ser 3 mil créditos contigo, donde el gobierno municipal, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, pagará los intereses por un año, con banca Firme, que es la banca que lleva ese modelo, después de haber analizado muchos modelos, es el que más fácil hacía las cosas para las personas. Entonces, tenemos ese crédito contigo, tenemos más noches en museos, vamos a participar en conjunto para conseguir más congresos y convenciones junto con el gobierno del Estado, es nuestra misión ser parte de la, de la misión para buscar atraer eventos participaremos también junto con ellos en los tianguis turísticos y, y trabajar atendiendo, porque el turismo es muy importante la atención hacer sentir a la gente bien, con información y eso cómo lo logramos, capacitando creando folletos, arreglando, haciendo producto turístico, el producto turístico tiene que basar la estrategia real que existe, que es de una idea buscar el recurso generar el producto y comercializarlo... ...no uh -huh. la ocurrencia que la vende que no funciona... ...hay uh -huh. que hacer las cosas de esa manera... ...y trabajar y saber que... este, ...es nuestra etapa ahorita... ...pero las etapas cambian... ...y tenemos que saber lo que estamos haciendo... ...como claro. un, un, un trabajo... ...para todos los que vimos acá... ...claro, y esta pregunta pues te la tengo que hacer... ...es la pregunta del millón... Del millón. ...todo mundo te lo hace... ...es la pregunta de los 365... ...tú no te acuerdas verdad... Cuando sí dijiste es? que eres mucho más joven que yo... Es que hace rato le dije. No, no, dije que bueno. A ver quién se acuerda de la. Aparte audio. mucho más, ¿eh? Mucho Porque más, pero como mucho, soy dama, ya saben. Pero ¿no? mucho Así más. Es. Pero a ver, la auditoría, no se acuerda <risa> de televisión, decían decía los comerciantes. Ese programa se verá de costa a costa y de frontera a frontera. Erika no sabía de esa frase y en inglés era from coast to coast. Hawaii. <risa> Hawái, Alaska y Puerto Rico. Ah, ya. Pero es, de ahorita mi... en San Google, ahí vemos Google, de, de las maravillas ahí. De costa a costa y de contrario. A ver que nos diga la gente, si no se acuerda, la gente que era de mi edad, si se acuerda a qué ver. significaba esto, ¿no? A ver, que nos digan y que nos diga se lleva un abrazo afectuoso. <risa> y el reconocimiento público. Bueno, la pregunta es... Ay, me me decir, la pregunta, la pregunta sí. es que había un programa de televisión en ese momento que se llamaba el gran premio de los 64 mil pesos. Ah, dice Briseira, dice... Eh, Briseira Bello, dice dice de Huitamalco, amiga perdóname, ah, el se me norte. fue la... Huitamalco Con ahorita está riquito el clima ya no sé ah, este dice Sierra Nororiental el Nororiental, sí, ese es por la parte sí. que... dije de la sierra de la sierra, pero sí de Guaquichula también ah, bueno, no, no, ah, no es no. que era algo es? De, era algo así como de H.U. Nororiental bueno. es, es para el lado de Tezutlán Huitamalco por Tezutlán ella es, ella es presidenta del PAN Ah, um, muy bien. allá, acaba de ganar y entonces, pues Muchas felicidades, dice Briseira, Saludos secretario, dice, ya estamos con la neblina y el frío, y el, fri, y el frito, dice, se siente el ambiente ya, dice, muy cerca del Día de Muertos, y nos pone unas calabacitas. Ay, qué ahí. padre, No, que disfrute mucho, que coma algo muy rico por allá, si esta zona de esa parte, pues, tan... Tantas cosas se pueden probar, ¿no? Los, hay unas gorritas infladas por allá también, deliciosas. Pues mira, hasta salivé. O sea, me dijiste ¿eh? la verdad. Y ya dije, no, pues es que no, no, no, me ha, no me ha invitado. No te ha invitado. No, que, te pues te invite, a ver, que te ¿qué pasó, presidenta del PAN? Invítenos, invítenos. A ver, la pregunta del millón es... ¿Eres secretario de Economía? Y Turismo. Y Turismo, claro. Eh, ¿Cómo... ¿cómo, ¿Cómo ves la economía en Puebla en general, de la capital? ¿Y si, si hay una luz al final del túnel Esperemos, eso... eso no, todos economía. tus amigos están pre preguntando claro, lo mismo. mismo. Oye, ¿cómo ves las cosas? Las cosas. mira, y, el tema, mucho lo que afecta a una ciudad y un estado es la macroeconomía. Las decisiones que toman pues, el gobierno pues, federal. Claro. El trabajo que tenemos que hacer nosotros es apoyar lo que más se pueda y creemos que puede ser un tema... ...que se han leído muchos medios de que vienen años complejos... ...pero siempre te dicen que vienen en el complejo... ...y lo importante es anticipar y trabajar lo que más puedas... ...para sí, evitar claro. esa complejidad. ¿Viene un año complejo? No, puede ser... Depende. ¿Para el 23? Pues es que ya prácticamente 23. ya estabas en el 23. Mira, es, es un año que hay que trabajar mucho... ...tratar de sacar la mayor cantidad de, de créditos muy pronto... ...para que las empresas pequeñitas puedan subsistir... ...y generar fuentes de ingresos... ...también seguir con el programa de descuentos para poblanos... ...y apoyar mucho y seguir cuál va a ser la directriz a nivel nacional e internacional... ...cómo va a venir todo eso, porque las decisiones macroeconómicas... ...están fuera del alcance de un municipio, ¿no? Claro, claro. Lo Pero, que sí podemos hacer nosotros es mucha promoción turística... ...atender muy bien, hacer lo que le llaman un aterrizaje... Eh, ...despacito de las empresas, que cuando llegue a la empresa... ...lo diremos a que, que se instalen lo más rápido posible para que tengan fuente de trabajo... ...pague buenos sueldos y la gente pueda comprar mucho más... De acuerdo. Es que sí, es que es muy complejo. La parte económica Uf. hay que considerarla que es muy compleja. Mucho. Este, hay, hay economistas que llevan tiempo enterándose de qué va a pasar. Eh, la deflación que está pasando en Estados Unidos ahorita a propósito con un ingreso de mucho dinero a la economía, con el movimiento con las tasas de interés, eso llega a afectar a veces macro y La gente de la calle no lo ve hasta que va a la tienda y ya le subió el precio. Y es lo que tenemos que, que lograr hacer por lo menos las políticas públicas del municipio que sean las más acertadas para que evitar, por lo menos paliar un poco ese, esa situación. De acuerdo, Federico Chilian también nos está viendo. Ah, un saludo, Federico, Saludos, buen amigo. Fede, pues muchísimas gracias, no, gracias. Ale Cañedo, por eh, asistir a esta invitación. Es ya un gusto tenemos venir muchas aquí contigo, ganas Erika, de veras. platicar contigo. Y ya me llevo otras frases también tuyas. No, gracias, por el Auditorio. De Tengo un buen fin de semana. Échense un mole de caderas, vayan al Centro Histórico de Puebla, es un museo de realidad, caminen por las calles, disfruten cada momento y el siguiente fin de semana vienen Días de Muertos, aprovechenlo, tenemos muchas actividades para que el que venga de lejos venga y el presidente municipal Eduardo Rivera pues nos ha pedido que, que pensemos siempre en la familia y en el poblano para que hacer actividades en conjunto. Perfecto. Gracias, Ale. Gracias, Gracias por su compañía. Pasó un feliz viernes. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue en nuestras redes sociales. Échate un clavado a los conjurados. Muy buenas noches. Besitos. Bye. Bonito fin. Ay, iba a decir adiós Instagram, pero. Pues... labores legislativas, en donde presenté durante este año 33 iniciativas y 22 puntos de acuerdo. La mayoría de ellos fueron para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estuve muy feliz y contenta de poder seguir recorriendo mi distrito, de oír las necesidades de la gente de mi distrito y llevarlas a la tribuna del Congreso del Estado de Puebla. Tengo mucha ilusión de iniciar el segundo año porque en ese año impulsaré esta iniciativa que vengo presentando desde la legislatura pasada para que los niños puedan ser adoptados de manera segura y rápida y puedan...